Se esenciales, le pregunto a Sofía Fernández y le pregunto a Pablo Esteban, ¿tienen ganas de ir a Tupungato? Por supuesto. Sí, obvio. Y, cuando manera, y cuando vamos de esta manera... Y cuando esta manera... ¡Extraordinario! ¿Les va a gustar el viaje? Entonces, ¿Les van a gustar los paisajes que uh -huh. son parte de este informe? Y esta cuestión de esta inteligencia que hace la Fundación Grupo América, es decir, dónde ponemos la plata y que repercuta en una comunidad. Un barrio que se llama el Progreso, muy cerca del centro, cinco minutos del centro, un barrio muy popular. Y una buena onda, que es esto de... ¿Qué le podemos enseñar? Sobre todo a las mujeres, porque los hombres en esa zona trabajan la tierra, las mujeres quedan solas, tienen sus planes, pero muchas veces no tienen la posibilidad de trabajar. Y con una investigación que se hizo, que también hizo la municipalidad, la peluquería funciona muy bien y la costura funciona muy bien, siempre hay alguien que tiene que arreglar algo, sí, sí. un vestido... Entonces, las madres van a este Zoom, aprenden costura o aprenden peluquería y los chicos leen. Y en este caso andan en unos cartines maravillosos, va ¿vale? a ver las caras de felicidad que tenían los niños. Yo tenía una gana de subirme, pero lo iba a romper, no lo hice. No te subiste al cartín. Eh, no me subí al cartín. Es karting, todo porque... un logro, no, no, que, porque era obvio que, vi que a el cartín iba a sufrir, Julián, si no me hubiera subido. Y además, ¿quién filmaba? ¿Cuál es el tema? <risa> Interesante aprender oficios. Y cómo sí. las mujeres empiezan a proyectarse, y decir, bueno, ya sé colorear, ya sé cortar empiezo a recibir gente en casa, pero después ya quiero con, quizás con una socia, con una vecina, sí, claro. nos ponemos una peluquería en un espacio de la casa y cómo puede empezar a ser emprendedoras, ¿me entendés? Y emprender sus propios proyectos. Sí. Y otra parece cosa, maravilloso. aprendes un oficio que también por ahí después le enseñas a otro, <risa> a alguien más, que vas tejiendo una red. No te quiero spoilear, pero dentro del informe, una madre que le hizo el vestido de 15 a su propia hija. ¿Está ahí El lindo. orgullo que tiene Qué esa mujer lindo, ¿eh? que dice, bueno, el vestido lo hice con mis propias manos. <risa> si yo hubiera sabido la plata, que me ahorraba la plata que <risa> nos gastamos en el vestido de Valentina, pero bueno, te queremos, hija, no hay problema. <risa> Esenciales en tu pungato, el Zoom es el barrio. El progreso y este es el informe ¿Cuántas cosas pasan en un salón de usos múltiples? ¿Cuántos sueños se convierten en proyectos primero y en realidades después? Responde Mónica Benítez, directora de gestión cultural del departamento de Tupungato, a cargo de los talleres de peluquería y costura en el Zoom El Progreso. Bueno, en esta ocasión estamos en el barrio El Progreso y los talleres se dan para toda la comunidad de este barrio. Podés... Observar que están trabajando y que llevan adelante una muy linda capacitación que les da, las empodera y les da la posibilidad de, de generar trabajo, obviamente, y así colaborar con la entrada económica en su familia. ¿Cómo se transita el camino del asistencialismo al trabajo genuino? Nos comparte Zulema Ríos, la profesora de Costura. Me gusta enseñar nunca pensé que lo iba a hacer y realmente me encanta, me gusta, eh, eh, me gusta estar con las chicas, me gusta que ellas confían en mí, porque ellas ponen todo, todo en mí, entonces yo tengo que, que ver cómo lo vamos a hacer, pero realmente a mí me encanta lo que hago, me encanta. ¿Qué valor tiene crear con tus propias manos el vestido de 15 de tu hija?, reflexiona Noelia Rossier alumna agradecida y madre orgullosa. Oh, fue un orgullo, he llorado, emocionada, porque, bueno, al verla, es lo que soñaba, bueno, y gracias a Dios, bueno, la vi. <ríe> nunca me imaginé llegar a algo así, porque he hecho cosas chiquitas y llegar, bueno, a hacer esto, fue, fue algo lindo, bueno, nunca me lo esperaba, pero bueno. <ríe> Aprender lo suficiente para ser tu propio jefe. Proyecta Daniela desde el taller de peluquería. Daniela, contame, ¿por qué estás haciendo esto? Y para lograr algún día, eh, no muy lejano, ¿no es cierto?, eh, tener mi propia peluquería. Eh, o sea, tengo en mi casa ya mi sector, mi sitio, eh, pero uno quiere ir por más, ¿no es cierto? Así que vamos a reforzar eh, conocimientos. Eh, más allá de que ya tengo el eh, curso de hecho entonces eh, para reforzar y para poder trabajar tranquila coser colorear manejar pintar y leer el barrio organizado es la respuesta en este rincón de la patria y nosotros la fundación grupo américa testigos privilegiados de cómo entre lo público y lo privado se sueña la vida para que sea cierta Aplausito breve para Chaver. Hermoso, hermoso, hermoso laburo que hacen ahí. Hermoso el lugar en el salón de usos múltiples, perdón, Pablito, lo interrumpí. No, no, lindo el laburo de la comunidad, digo, que hermoso. tanto provecho. Sí, sí, sí. Y de... aparte son oficios lindos de aprender. Por supuesto. Hay muchos oficios, pero estos son bonitos. Por supuesto, de no son difíciles, desde el primer momento, si te vas dando maña, ya puedes ir haciendo tus cosas tanto sí. en costura como en peluquería. Uh -huh. No sé si lo dijimos, la fundación puso todo el edificio y la Muni se encarga de los talleres y de pagar los sueldos, uh -huh. que bueno, claro. es fundamental también. Bueno, y genial que mientras ellos aprenden, los chicos están cuidados aprendiendo a leer. Y a manejar. Y a este manejar. Pero viste que jugaban la, la alegría que tenían esos chicos Me en esos encantó. triciclos porque agarraban velocidades <risa> interesantes. <risa> interesantes. Escúcheme para cerrar, y como siempre, ya es una tradición, le pido que spoilee qué vamos a tener la semana Tengo que viene. Tengo algo muy interesante que creo que lo filmamos la semana que viene porque comienza esta vacunación que Nadal lo largó ya desde acá, bueno, que empieza el sábado, sí. que es Rubiola, Sarampión, sí. se hace en toda la provincia pero hay pueblos muy lejanos donde uno de, en uno de esos pueblos hay una posta sanitaria que construyó la fundación que tiene ruedas que uh -huh. se mueve por una posta sanitaria móvil sí. y que ahora va a estar en un pueblo no me acuerdo el nombre de San Rafael muy chiquito y van a ir con esa posta a vacunar a la gente del pueblito y a la escuela y vamos a cubrir ese labor bien o sea que muy probablemente lo veamos dos o tres semanas San Rafael en unos días gracias señor Chávez hermoso como siempre gracias chicas